¿Qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vocabulario de hoy trata sobre familia. O también se puede hacer familia. Empezamos. Tenemos al padre y a la madre, o papá y mamá, entonces sería padres o papás. Al hijo, que se hace como un sombrerito, y la hija como un pendiente, y así con todo, como hermano o hermana, primo o prima, abuelo abuela, cuñado o cuñada, tío o tía. Luego tenemos a la suegra y al suegro. Puedes tener gemelos, al yerno que es como hijo pero con Y y a la nuera con N, luego pareja o novios, pareja, compañero o compañeros, amigo o muy amigo, amigos, casado, separado, divorciado o viudo. Gracias. Adiós.